No sé por qué, pero siento que, quiero algo con usted, algo con usted, pero tal vez, eso tiene que pasarnos alguna vez, aunque sea una vez, una sola vez, y si quiero sentir, Se, se lo violento mujer yo no me fío de Caminemos contra el viento Utilicemos a nuestro favor el tiempo No dudes siempre Tendrás mi aliento Pa' que no te a fuerzas No te miento Y suma Mis respuestas con tu duda Restarle el peligro Eso divide con la luna El sol siempre nos alumbra Y nuestro cuerpo a punto rompe la penumbra Solo Mirando tu fotografía Ya no puedo más Yo quiero que seas mía Mi amor yo sabía y ya te tengo frente a mí, y sé que sí, que hoy tú te vienes conmigo. Y con calma, que en mi cama se desarma. Y si quiero sentir su cuerpo encima mío y hacérselo violento, mujer, yo no me fío. Ser, ser, lo